Vamos a entrar, señor director, entonces en esta parte central. Vamos a hablar de este tema, de esta joven que fue eh, afectada con este químico del ácido del diablo. Tenemos con nosotros a dos de los más connotados profesionales en cada una de sus ramas en la región del nordeste el doctor Abraham Polanco Zafadiz, médico de cirugía estética y al jurista Francisco Rodríguez, uno de los más connotados eh, juristas de la región del Nordeste. Yo quisiera que de introducción, señor director, usted tiene un video que dice madre ácido. Vamos a ver este video de lo que la madre de esta joven cuenta eh, esta es una campaña que tiene el grupo John Péame para eh, poder recolectar 150 mil pesos que ayuden con los gastos médicos de esta joven. Vamos a ver de introducción este video. El lunes yo pude ver a mi hija, le digo yo. El mundo entero está condenado con esto que te hicieron. Hazte tranquila, pídele a lo primero que me pregunto un poco a su hija, más la niña, yo la niña está bien, la niña está bien, ella pregunta por ti. ¿Usted pudiera pedir algo? ¿Qué usted quisiera? Su vista, para que vea a su hija a crecer. Subita. ¿Su <ríe> mía se va a levantar, mira, se va a salir intensivo Yo no en Dios. la medicina. Y si él permitió esto, él me va a curar a mi hija. Yo sé que le va a dar su salida a mi hija. Tenemos en línea entonces al doctor Safadí. Y a Francisco Rodríguez. Buenos días, eh, bienvenidos a este espacio Despiértate el Día. Buenos días, eh, mi hermano Abraham Polanco Zapadí. Bienvenido a Despiértate el Día. Inicio, eh, en el caso de Abraham, el, han dicho los médicos, eh, Abraham, que el, la joven tiene unos daños permanentes, el, el ácido lo afectó bastante, eh, sobre todo a la visión, eh, no solo lo que tiene un 30% del rostro, eh, ya afectado y el cuerpo, pero también que tiene la visión afectada. ¿Qué podemos esperar, eh, doctor Abraham Polanco Zapadí, de esta recuperación eh, de esta joven en base a la experiencia tuya en estos casos, hermano? Vamos a, a ver entonces, señor director, en lo que resolvemos el problema del audio ahí, vamos a ver el, el video que dice médico ácido para que veamos lo que dice el médico que ha estado atendiendo a la joven Yokaí. dice La evaluación oftalmológica eh, ha sido favorable para ella, el oftalmólogo dice que es muy probable que ella pueda conservar la visión, porque ha estado regresando el daño que se hizo hacia sus córneas y, y hacia eh, las eh, escleras y eso. Eh, la paciente ha estado mejorando. El edema es menor y la paciente presenta mejoría hacia la visión y la evaluación que se le hizo en el día de hoy. Es decir que estamos, estamos eh, adelantando con ello. Es cierto que ella dice que ve... Un poquito borroso, sí, que ve Sí, pero, pero hoy la visión es mejor, es mucho mejor. Ok. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que sigue ahora? ¿Qué, bueno, qué estamos otra esperando cosa? que las lesiones hacia, hacia la piel y eso se definan para entonces ya el lunes comenzar los procesos quirúrgicos en ella, a nivel de, la, de lo que es la piel. Si sigue la, la buena evolución en la visión, no tendría... Operarse no. según el, el oftalmólogo en su reporte de hoy dice que es muy probable que pueda conservar la visión, muy probable. No da seguridad, uh -huh. pero si sí hay una franca mejoría en su visión y en la quemadura que tiene en la piel, que son de tercer grado, son quemaduras bastante profundas. Eso uh -huh. sí, va a haber que trabajarlo ya a partir del lunes. Sigue siendo una paciente crítica y aunque eh, eh, logremos eh, recuperar su visión, ella va a ser una paciente con bastantes complicaciones del tipo de vista Adelante, estético, psíquico y funcional. Francisco, ¿tú me escuchas ahí, verdad? Sí, perfectamente. ¿Me escucha a mí, José Manuel? Sí, correcto. Ok. En el aire, entonces, el... el... Vamos a hablar, eh, Francisco, del caso de los jóvenes que ayer fueron llevados al Palacio de Justicia eh, para eh, ser procesados en este caso. Eh, ¿Cuál es la figura, Francisco, desde el punto de vista penal que tú entiendes que se va a utilizar por parte del Ministerio Público para lograr una condena como la que se necesitaría en estos casos. Sabemos que no han los eh, los eh, legisladores nuestros no han aprobado este código penal nuevo que sería el que voy a darle una verdadera condena a ellos, pero en base a la jurisprudencia, sobre todo, eh, ¿qué podemos esperar de esta sentencia? Estos eh, eh. Bueno, bueno, eh. Reiterando los buenos días, José Manuel, y gracias por la invitación. Eh, resulta que, como bien tú señalabas, el código penal nuestro es ambiguo con respecto a esta situación, y eso es entendible por el hecho de que las leyes se van creando de acuerdo a, la, a las necesidades. Eh, por ejemplo, hace unos años no existían eh, los crímenes y delitos de alta tecnología, porque la tecnología no estaba tan avanzada. Así, eh, los seres humanos van también avanzando en sus técnicas para delinquir. Eh, como no se usaban ese tipo de sustancia para cometer este tipo de hecho, pues entonces eh, eso no está de manera específica planteado en el Código Penal. O sea, no hay un artículo del Código Penal que diga todo aquel que con sustancia le causale daño corporal a una persona, etcétera. Que es lo que debería de decir? Y es lo que dice el, el Código Penal eh, ...que está en proyecto, que sí lo tiene como un tipo penal aparte. Ahora bien, el Código Penal actual, que es el que tenemos y es con el que se le va a, a investigar y a, y a juzgar a estos ciudadanos... ...plantea varios articulados dentro de los cuales se podría eh, realmente sancionar a estos ciudadanos. El artículo 303, de manera específica del Código Penal Dominicano establece los actos de tortura o barbarie. Y aunque si uno se va a la definición eh, gramatical, si uno se va al diccionario, va a encontrar eh, la definición de tortura y barbarie como cuestiones que solo lo pueden hacer las autoridades. Si ese artículo que tiene varios acápites se lee, entonces podríamos decir que sí se puede aplicar. La sanción o las sanciones que establece el artículo 303 que van hasta 30 años dependiendo de las circunstancias. Hablan de que si es a una menor de edad o a un menor de edad, hablan de que si hay violación, hablan de que si fue una pareja o expareja. Todo eso agrava estas situaciones. El, eh, el otro articulado de, de la norma que habla sobre esto es el artículo 309 y el 310 que hablan de los golpes y heridas causado voluntariamente, y el 310 que habla de los mismos golpes y heridas, pero con premeditación y acechanza. Es claro que cuando una persona comete un hecho como este, primero tiene que premeditarlo. O sea, eso no se hace porque estamos discutiendo y yo agarré una, un vaso y te eché este ácido en el cuerpo. Eso primero se planifica, se busca, y entonces se ejecuta. Y por eso entonces el 309 y el 310 podrían también encajar en los tipos penales. Solo que en este caso la pena es menor que la que plantea el 303, que como ya te dije llega hasta los 30 años. En este caso la pena máxima serían de 10 años, en el caso de los artículos y 310. Esa es la, la, la situación que hay con respecto a estos jóvenes que según escuché en el día de hoy le van a conocer medidas de coerción. No te estoy escuchando, José Manuel. Correcto. Si tuviéramos el código penal eh, nuevo ya, eh, la sanción entiendo yo que sería menos porque lo que tiene es la más grave de 10 a 20 años, este caso, o podría entonces ah. agravante que lo llevarían a 30. No, la, conforme lo que dice el proyecto del código penal nuevo, que todavía está en el Congreso dando vueltas por algunas situaciones que no se han podido resolver, como tú dices, la, la pena sería mínima comparada, por ejemplo, con el 303, que plantea penas hasta de 30 años. Entonces, el Código Penal Nuevo habla de, de 10 a 20. Claro que como todavía eh, no ha sido aprobado el código, entonces podría eso modificarse, podría ser una de las modificaciones que se le impongan, porque... Solamente con el hecho de uno pensar, cómo queda una persona cuando eh, le, le lanzan una de estas sustancias que le destruyen prácticamente la piel, pues lógicamente que un tipo penal como ese eh, debería acarrear sanciones eh, sumamente severas. Ok, de nuevo eh, el doctor Abraham Polanco Zafadiz. Eh, la presentación ahorita no, no la escuchamos. Eh, uno de los mejores médicos eh, de lo que es la cirugía plástica en el, la región del Nordeste y en el país está con nosotros. Desde el punto de vista médico, Abraham, la recuperación de esta joven, ¿en qué tiempo tú entiendes qué es lo que habría que hacer y cuál es la situación de ella? El, le comentaba ahorita que hablé ayer con el director de, de la quemado del hospital, doctor Calvente, que es el doctor eh, Eddie Bruno. La situación de ella tiene quemadura de un 40% de su superficie corporal, prácticamente casi la mitad de su cuerpo, la mitad casi, de tercer grado. Este ácido, ácido sulfúrico, ácido del diablo, provoca una quemadura siempre de tercer grado. Tercer grado que llega prácticamente. tejido celular subcutáneo e incluso músculo. Si no se irriga bien, incluso llega hasta el hueso. Actualmente ella tiene eh, el pronóstico de, de la quemadura que tiene a nivel eh, de, los, de los ojos. Es reservado. Pero si sí tiene la cara completamente quemada, cuello quemado, eh, toras. Eh, los miembros superiores e inferiores. El problema de los miembros superiores es que en las manos tenemos poco tejido graso y normalmente ese ácido llega hasta el hueso. Eso sea, quiere decir que tenemos una paciente, probablemente, donde vamos a tener unos miembros superiores no funcionales probablemente. Eh, me comentó que el, comienzan a hacer el, el desbridamiento. Siempre que hay una quemadura a veces pensamos en el aspecto físico. Primero es estabilizar al paciente. Porque la piel tiene muchas funciones. Entre ellas es el equilibrio de líquido. Evitar la salida de líquido. Tiene muchísimas funciones. De hecho, es el órgano más grande. Acompañado de, la, de los defectos de la piel, tiene problemas renales, problemas hepáticos, desequilibrio hidroelítico. ¿Cómo quedará esa paciente? Bueno, el pronóstico, si ahora mismo lo que le importa al equipo que está trabajando con ella es salvarle la vida. Porque una quemadura es devastadora. Ahora, el pronóstico, ¿cómo va a quedar ella? Totalmente es, no sabemos cómo va a quedar ella. Ahora, el, los rasgos físicos van a cambiar un 100%. Es un ácido que derrite totalmente la piel. Y, y pensamos, y, y esta estaba viendo en mi casa, es un ácido que está al alcance de todo el mundo porque se encuentra en fertilizantes. Se encuentra, mira, al 10% se utiliza como ácido de batería. Se utiliza fertilizante como detergente quiero decir que es un ácido que lo podemos tener en nuestra casa. Y quiero hacer un llamado a la población. Mucho cuidado con los detergentes y los niños. Con respecto a la muchacha, a partir del, ya del lunes se comienza a hacer desbridamiento. Se está estabilizando para comenzar el desbridamiento de todas las escalas de la quemadura. Cuando hablo de desbridamiento, está toda la piel quemada. Hablamos de un 40% de quemadura. No se hace todo en el mismo día, pero se va haciendo posesiones por parte. ¿Qué? Rosacarte. Brian. Rosa bueno, eh, perdón, Abraham, hubo una interrupción ahí. Eh, nos quedan eh, dos minutos en el aire. Me gustaría que eh, concluyéramos con un minuto con cada uno. Primero Abraham, desde el punto de vista estético, eh, en un minuto, ¿qué es lo que se haría con ella para poder restaurar por lo menos una parte de esa belleza que ella tenía? Eh, eh, es todavía no se sabe cómo va a quedar ella. Se puede llevar hasta 10, 12, años. Nunca va a ser igual. Nunca se va a recuperar igual. Primero hay que derribar, hay que ver qué tan profundo y qué, qué te cuela. Lo primero es restaurar la de su Buscar la cobertura de piel de las áreas quemadas. Eso es lo primero. Luego viene la cicatrización. La, la cicatrización es totalmente incierta. No sabemos cómo va a quedar ahora. Sabemos sí que sus rasgos faciales van a cambiar un 100 una cara totalmente desfigurada. A la marcha se va a ir trabajando lentamente ya la parte estética, pero ahora es la parte funcional, lo más importante. Ahí eh, se ha hablado de que eh, en, en lo que tiene que ver con lo estético, tendrían que hacerse entre 20 y 25 cirugías estéticas, es así, serían tantas, eh, Abraham. Yo creo que más. Más, pueden ser más. Porque eh, eh, se debe trabajar por unidad funcional. Y si todos, toda la reconstrucción no se hace el mismo día, tiene que ir paulatinamente. Puede ser hasta más. He tenido pacientes que tienen 12 años trabajando para mejorar su, su para llegar a, a un estado estético un poquito mejor el o sea 12 años tú dices con con el procedimiento 12 años paulatina puede ser que el paciente lo que se pueda en menos pero el paciente pueden durar ¿Qué, ¿Qué el costo habrá de una, eh, un sistema así de tener que hacer tanta cirugía ¿Es eh, un costo muy grande? Sí, mira, eh, de, de costo, solamente eh, son pacientes que trabajan la unidad de quemado. En la parte de los pacientes no trabajan a nivel, por el costo a nivel privado. Y nosotros, como plástico, y en mi parte, eh, puedo decir, cuando uno ve esas, esas tipos de quemaduras, uno se ve con el paciente paciente. Por ejemplo, con nata, eh, por menos en mi caso, en el caso ¿la? que paguen los honorarios de. Tenemos entonces eh, a Francisco, eh, Francisco, con las conclusiones del caso. Este momento en que ellos están en esta fase eh, de la, la, la medida de coerción, ¿qué tú entiendes que sería la medida de coerción que sería pudieron Indiscutiblemente que a, esos, eh, a esas tres personas que participaron en ese hecho, ...le van a imponer prisión preventiva, eh, siempre tomando en consideración que la medida de coerción no es una sanción... ...pero tres personas que fueron capaces de hacer eso, lógicamente que no eh, se merecen que se le imponga una medida diferente... ...sobre todo por el riesgo que causaría el que ellos estén en la calle. Su proceso se conocerá con ello en prisión preventiva... Eh, y entendemos que al final serán sancionados y creo que el Ministerio Público va a, a optar por hacer una investigación sobre actos de tortura y barbarie porque es la, la pena más severa que plantea el Código Penal Dominicano. Y como decíamos, aunque no está el tipo penal de manera específica planteado en el Código, pues nada quita que con lo que establecen esos artículos a los que ya hemos hecho referencia puedan estos ciudadanos resultar sancionados de manera ejemplarizadora. como no bueno, serían eh, 30 y 20 años, o sea, 30 para el intelectual y 20 para los que ejecutaron el acto, ¿entiendes tú, Francisco? Así es, porque como en nuestro código tampoco existe el, el, el tema de la intelectualidad, entonces el intelectual cae como cómplice. Esa es la situación. Entonces sería 30 para lo, los autores materiales y 20 para el autor intelectual. Cosa que también el código penal eh, nuevo también eh, traerá esa novedad del tema del autor intelectual, el hombre de atrás, como se le llama. Francisco, en el caso, como decía el doctor Abraham Polanco Zafadí, que esto se puede encontrar en cualquier parte, lo venden los supermercados, ese líquido, lo venden las ferreterías. ¿Pudiera haber ¿Una regulación de este caso pudieran sancionarse a personas que distribuyen este líquido o habría eh, algo que hacer en este sentido de la distribución y compra de estos productos? Eso ha sido objeto de grandes discusiones, porque el tema es que esos productos vienen para otros fines, como bien decía el doctor. Eh, por ejemplo, el, el, el plomerito, que es el que le llaman ácido, ácido del diablo, se, se utiliza para limpiar baños. Eh, entonces, eh, entendemos que ciertamente debe legislarse sobre eso y, y tomar las precauciones de vida para que eso no sea tan accesible a todo el mundo. Es como, como nosotros decimos. Correctamente. Eh, Abraham, en sentido general, en materia de salud, ¿cuál sería eh, tu recomendación final? Eh, alejar. Los detergentes. Mira, la quemadura química es un 3 a un 5% de todas las quemaduras. Que y principalmente pasan en industria y en la casa. Eh, cuando un niño ingiere cloro, es una quemadura, intoxicación primero por cloro, porque se resuelve. Y la quemadura que hace el cloro en, el to, en, en todo el trato digestivo. Entonces, es una quemadura, que provoca quemadura en la boca. Y el cloro lo tenemos nosotros en el piso de abajo en la gaveta abajo para que el niño venga gapeando y se lo meta en la boca. Así como las baterías, el ácido de la batería es la precaución y ahora con estos niños recibiendo clases en la casa, hay más riesgo de provocarse una quemadura cualquier niño de esto o una intoxicación por un detergente. ¿Qué tú prevés entonces a los padres, a la familia, si alguien tiene un tipo de quemadura de este tipo? Eh, eh, ¿Qué se puede hacer eh, de, como primer auxilio de este caso? Lo primero es lavar la boca, el producto, y agarrar el producto, llevarse el producto junto con el niño a la clínica para que el médico que lo vaya a recibir sepa qué producto fue que el niño ingirió. Y de ahí los médicos hacen su protocolo que tienen que... Pero tiene que ir una institución obligatoriamente. Agradecidos de la presencia de estos dos grandes eh, facultativos de cada una de sus áreas en este espacio, Despiértate el Día. Agradecidos de la dirección del canal por brindarnos estos minutos adicionales. Para este tema tan importante que hay que tener en cuenta, eh, el doctor Francisco Rodríguez, uno de los mejores eh, abogados que tiene la región del Nordeste, y el doctor Abraham Polanco Zafarid, uno de los mejores médicos estéticos del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Piérdete al día. Muchas gracias. Siempre. Gracias por invitarnos. Gracias.